Amigos, retornamos por aquí nuevamente, como siempre, este equipo estratégico ahí. Miren. Tenemos que compartir con ustedes noticias muy positivas. Nuevamente, nuestra velocista Mary Lady Paulino se corona con una importante carrera de 400 metros plano. Precisamente, la velocista dominicana Mary Lady Paulino ganó la prueba de los 400 metros plano en la primera parada de la Liga de Diamantes que se celebra en Doha, Qatar. Precisamente, el tiempo realizado por la dominicana fue de 51.20 segundos. Un tiempo envidiable. Un tiempo envidiable nuestra Marilady Paulino. Precisamente la velocista superó a la jamaiquina Stephanie Arna Purveson, que hizo 51.69 segundos. Y la campeona olímpica de Bahamas Charus Millet, que finalizó con 51.84. Señores, en la edición pasada de la Liga Diamante, Marilady Paulino terminó en segundo puesto de la final. Señores, ahora nuestra querida Marilady Paulino... Se coloque en un sitiar importante en esta competencia del diamante. Señores, la liga del diamante es la liga más importante a nivel de lo que son las competencias olímpicas. Y qué bueno que nuestra Mary Lady se colocó en esta importante posición. Señores, yo creo que esto debe ser un fenómeno de admiración, de alegría de todos nosotros los dominicanos. Poder ver que nuestra Mary Lady Paulino se coloque en esta importante posición en la liga del diamante. Señores, miren, es admirable. Esa fortaleza, esa tenacidad, esa entrega que presenta nuestra querida Marileide Paulino en cada competencia debe ser ese momento que los dominicanos pongamos nuestro corazón donde se encuentre Marileide Paulino. Porque ahí está representado ese dominicano de a pie. Ese dominicano que viene de esos estratos populares, que tiene que levantarse, mire, desde ese suelo hacia abajo para poder alcanzar su meta, y nuestra querida Mary Lady Paulino da muestra de esa sagacidad, esa entrega de los dominicanos, señores, es una joven digna de admiración. Una joven digna de admiración porque poder lograr competencia a esos niveles es algo que para nosotros, miren, nos llena de totalmente de alegría. Es así, es así porque... Ver que Mary Lady se coloca en una competencia donde, mire, la competencia del diamante es una, a nivel mundial, es la principal. Es la principal en lo que son estas competencias de específicamente los 400 metros planos. Y ese tiempo, señores, estamos hablando, mire, récord, 51.20 segundos, señores, mire, un tiempo admirable. Qué bueno, qué interesante.